Ahora sí, muy buenas noches Bueno, bueno, bueno, interesante, interesante Volatilidad um, La Fed haciendo de las suyas ¡Ay, Bullard! ¿Qué ha dicho Bullard? Bullard está agresivo Y eso es lo que cuenta, es decir uh, Hay gente diciendo eh, Bonos eh, bajando eh, eh, S&P 500 también eh, eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué narices? El PPI resulta que mejora, pero claro, eh, si los precios del productor bajan, pero la producción también baja y el consumo, que se han dado los datos de las ventas minoristas, también bajan, mmm, está bajando todo, bajan los precios, pero claro, como baja el consumo, todavía no se ha acomodado a la economía, ¿vale? La economía se tiene que acomodar a lo nuevo, a lo de ahora eso estamos hablando de la estadounidense que al final es la que maneja, no, no, aunque no nos guste es la que maneja, en cuanto a la europea espérate a que suban los tipos de interés que lo van a subir eh, pero claro, ¿qué ha pasado? que las palabras de Bular, en cuanto ha hablado, ha hecho el mercado pff, me voy para abajo, ¿por qué? porque evidentemente todo, la felicidad que estaban descontando no es tal y cuidado, porque nos estamos fijando solamente en subida subida de tipos de interés y no en la liquidez que puedan soltar al mercado mucho cuidado porque esto es lo que nos hizo bajar y lo he repetido 20 veces en el 18. Y todavía no se ha bajado lo que se tenía que bajar. En fin, eh, muchos datos que unos sientan bien, unos son buenos, otros no son buenos. Pero al final la FED sigue manejando el mercado. Cuidado con el mercado laboral que está empezando a tambalearse. Microsoft de despidiendo más gente, Amazon despidiendo más gente, eh, muchas empresas y bancos despidiendo más gente... Y eso al final se hará notar. Se hará notar para que no sigan subiendo durante más tiempo los tipos de interés ya, pero es que hasta que no duela de verdad no van a parar. Y no es solamente una cuestión de que suban más o suban menos, sino durante cuánto tiempo lo vamos a tener de tal forma que afecten o no a los eh, a los datos de las empresas, a los, a los beneficios que puedan tener las empresas. A lo largo de los próximos días y la semana que viene también, etcétera, etcétera, vamos a tener todavía muchos datos de eh, cómo ha ido ese trimestre, de beneficios o de no beneficios, eh, y al final de todos esos datos podremos ver y tomar conclusiones. Si siguen siendo buenos, porque ha habido algunos que han batido récords, digamos Hyundai, por ejemplo, Hyundai ha, ha tenido unos datos muy buenos, eso le da alas y le da pies, a, a la fe, es decir, la economía no nos la estamos cargando todavía podemos seguir dando caña y además eh, aterrizar luego de forma correcta suavemente como queremos vamos a ver qué pasa de momento la realidad es la realidad y en los datos técnicos eh, del mercado pues están funcionando perfectamente, de momento ahora vamos a ver, por lo menos pues, como siempre, no desde lo que yo creo, lo que yo creo eh, y cómo y como me lo planteo para ver lo que puede venir y por cierto y por cierto una diferencia muy grande que hay entre muchas personas y yo, o yo y muchas personas y entre vosotros mismos gente de un lado gente de otro primero, yo creo que hay gente que no se ha enterado <ríe> de, qué la, de qué lado voy yo porque os estáis equivocando muy de plano segundo en mi canal digo lo que quiero, como quiero eso es evidente y tercero y más importante, yo sí me peleo porque tú hables, digas lo que quieras, como quieras y cuando quieras, no como tú, que no te mola. Os quiero, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, oh, la Unión Europea, otra vez. Venga, vamos, otra vez. Por problemas de traducción, es decir, hace, hace ya unos meses, por problemas de traducción, eh, se pospuso la votación. Otra vez, por problemas de traducción, se suspende la votación y se pospone. Venga. Venga, problemas de traducción se llaman ahora. A lo mejor son problemas de elecciones de cambios de partido de cosas que pueda haber por el por medio aparte de trabas pero no solo eso es que una vez para que veáis cómo vamos de rápido y de veloces y de raudos tremendos una vez que se apruebe y se termine de votar si se aprueba o se suspende o lo que pase vale yo creo que debe haber tiras ya flojas por eso no mmm, faltan votos para lo que quieran para su agenda etcétera etcétera pero bueno eh, tienen los eh, organismos reguladores entre 12 y 18 meses para adaptarlo. ¡Wow! Vamos a ver cuál es la regulación europea final y cuál es la regulación que haya de cada país. Ya sabes, con cierta flexibilidad entre la europea y la de cada país, pero al final la que manda en teoría es la, es la de europea. Me hace mucha gracia esto que que hablan aquí, esto que vemos aquí en esta noticia, que pone Davos 2023. Dicen, la educación es clave para impulsar la sostenibilidad en la industria blockchain. ¿Qué educación, hijo de puta? Si lo que cada vez que quieren es menos educación. Bueno, por otra parte, las emisiones de carbono de Dogecoin bajan un 25% tras la colaboración, bla, bla, bla, colaboración de Elon Musk. Bueno, eh, pues ya sabéis... Y lo más decidió empezar a meterse a meter caña para la minería, para todas estas cosas y demás. Y una investigación demuestra que Dogecoin <risa> fue la única Memecoin en 22 que redujo proactivamente su huella de carbono. Esto, como está muy de moda y vende mucho. Ay, ay, ay, pues bueno, eh, mientras Dogecoin siga siendo noticia, por lo menos mantener. Digo, yo no sé, ¿eh? todo esto que suena así, parecen tonterías, pero al final hacen que un proyecto se mantenga en el tiempo y que cuando llegue eh, esa subida esperada para el 20, final del 23, 24, una cripto primavera que haya a lo largo de este año, ya veremos en qué momento, si es esta, nunca se sabe. Eh, bueno, pues hace que estas meme coins, o. que bueno, ya no están meme, ya tienen muchas cosas alrededor, eh, bueno, pues eh, crezcan y oye, pues. Vamos a ver. En fin, eh, ¿Qué pasa con el mercado? del sp 500 decía técnicamente, bien, perfecto. Bueno, esto es la vela de cuatro horas que, cuando habla bull ha hecho me voy para abajo. Vamos a verlo en diario, que se ve bastante bonito, ¿vale? Porque vemos eh, dos, dos detalles, ¿vale? Que, que a los que debemos de estar atentos. Por un lado, línea de tendencia, hemos vuelto a tocar, pero con un mínimo interesante. Ahora vamos a ver las consecuencias de esto. Y nos rechaza nuevamente. El que nos rechace nuevamente quiere decir que vamos a hacer un nuevo mínimo. Este me refiero. No. Para eso primero habría que perder este y este, ¿vale? Tenemos dos soportes importantes. Casi tres, ¿vale? Por este otro cierre que hay aquí. Pero bueno, realmente dos. Vale. Normalmente, lo normal es que vengamos otra vez a esta zona, a la zona de los 3.900. Nos soportemos en ella y si el mercado acompaña, tenemos fuerza y seguimos, intentemos otra vez ir a la línea de tendencia. ¿Vale? igual que pasó en esta ocasión, visteis cómo tocamos, bajamos a la zona y volvimos a ir a por ella no rechazó, vale, pero tenemos una zona de mínimos con acumulación por encima de este doble suelo que se hizo aquí, 1 y 2, con un vértice interesante ese vértice fue el que hizo de soporte en toda esta zona con lo cual de momento, este vértice que hay aquí, posiblemente pueda hacer de soporte a esta caída en la que tenemos nosotros ahora, vale, este vértice que hay aquí, zona de 3900 ¿vale? vamos a ver Ahora, eh, otra casualidad, ¿vale? Recordar en el RSI, vamos a hacer doble clic para verlo, Como eh, en esta zona que pintamos, ¿vale? vamos a ajustarla bien, ¿vale? Un toque, dos toques, zona de paradiña otro toque. ¿Qué ha pasado? Que hemos intentado ir a por él y no hemos llegado. O sea que mmm, ahí le ha faltado un poco de chicha. No hemos llegado a esa zona de RSI y nos ha rechazado ya. ¿Vale? Ahora, aquí ya lo vemos en grande otra vez, ¿vale? Volvemos a verlo. Uno, dos toques, tres toques, lo pasamos, caímos, otro toque, caímos. Ahora, dentro de esa línea de tendencia tenemos dos cosas. Una, primero, esta, ¿vale? La ajustamos y tenemos un toque, dos toques, tres toques. Va cayendo, ¿sí? Y el mercado también va cayendo. Es algo que va en consonancia. Pero por otra parte, esta otra línea de tendencia que estuvo apoyándose, la perdimos, vale, vamos a cambiarla y vamos a traerla aquí a las nuevas zonas en las que estamos trabajando. La línea ahí arriba ya, ya no nos vale para nada. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en la formación de triángulo? Y, pero me interesa más la, la zona en la que nos podemos sostener. Toque en esta zona, toque en esta zona, podemos caer y hacer un toque en esta zona, coincidiendo justamente con una zona en la que el precio se puede soportar. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver si rompemos al alza y podemos romper la línea de tendencia o no. Esto, de momento, ya sabéis que me gusta más trabajarlo en cuatro horas que en diario. ¿vale? Pero bueno, eh, ahí estamos. Eh, Bitcoin, reacción del Bitcoin, muy buena, muy buena. Cayendo el S&P 500, toda esta vela que ha sido un 1,5%. Bitcoin le ha acompañado, pero no se lo ha creído. Está bajando bastante menos, un 0,84. Eh, bueno, de un 1,5 que lleva, que lleva el S&P 500, en teoría debería caer más Bitcoin, pero no, de, al menos de momento. Vale, vamos a ver cómo, cómo reacciona en las próximas horas y qué narices, y qué narices pasa a, a esta línea que hay aquí. No hagáis ni caso porque es de 4 horas, si no me equivoco. Entonces bien por Bitcoin, de momento manteniendo esta línea de tendencia que teníamos aquí anteriormente ¿qué hace falta? ¿y qué hacía falta para que pudiéramos llegar a tocar esta, esta línea de tendencia? pues bueno, como vimos, el, el volumen iba cayendo fíjate que yo pensé ayer que el volumen de ayer, vamos a ampliar esto, el volumen de ayer iba a ser superior al del día anterior ¿vale? el del martes al del, al del lunes, y no fue así fue menor, ¡Guau! Wow. Y hoy sí, sí ha subido, porque evidentemente se ha movido en una franja de volatilidad tremenda. Pues cuando habla ULA nos hemos ido más para abajo, luego ahora se ha empezado a recuperar. Eh, vale. Pero se ha portado bastante bien en comparación con lo demás. Y lo que hace falta, volumen. Si el volumen no sube, y mañana, si mañana volvemos a tener menos volumen o tal, nos iremos abajo. Eh, y necesitamos que el volumen suba para poder atacar esa línea de tendencia, o por lo menos para ir a acercarnos. ¿Por qué? Porque en todo este movimiento, en todo este movimiento, ya hemos dicho que el punto de pivote importante es el de 25.000. Y, joder, alcanzarlo sería eh, tela marinera. Pero, como decíais en los comentarios del corto que he publicado, ¿no? eh, evidentemente estamos en un mercado con una guerra por medio, en un mercado bajista, con una crisis económica, con un montón de cosas que nos siguen condicionando. Y esa es la realidad. Bien, eh, Ethereum ha hecho exactamente lo mismo que Bitcoin. El total market se ha resentido, evidentemente, pero con una volatilidad importante, y la dominancia de Bitcoin, ¡pam!, rompiendo la zona de los eh, 43, del 43%, entonces, esta zona donde se apoyó aquí por dos veces, subió y luego fue resistencia aquí en esta línea de tendencia, ¿vale?, de momento esa zona es la que estamos batiendo, ¿vale?, Aquí tenemos una zona importantísima. Toque, toque, toque. Esta línea es súper importante y la estamos batiendo. ¿Hacia cuál? Hacia el 44%, que es el siguiente punto que estamos. Pero bueno, vamos a ver si la aguanta mañana. Importante que la aguante mañana. Estamos en una zona de desgaste también importante de RSI. Recordamos, la dominancia de Bitcoin con desgaste. ¿vale? El total market con desgaste en RSI. El <ríe> diario, desgaste RSI. Cuatro horas, desgaste RSI. Ya, ya empezó a recuperarse un poquito. Y una hora evidentemente es la que más, el que más se ha recuperado, que ha perdido la zona del 50%. ¿Veis cómo se ha ido apoyando 50%? Arriba. 50% arriba. Y aquí lo hemos perdido. vale Bueno, pues, pues lo, lo más probable es que nos vuelva a intentar ir a la zona del 50% y caiga. Si, si llega y la pasa, fantástico. Seguiremos subiendo y aquí aparece después la gloria. Si llega, toca y volvemos a caer, pues bueno, pues esp iremos esperando zonas un poquito más bajín en la zona de 19.600 con la línea de tendencia que, vamos aquí a diario que es a la que deberíamos de hacer un pullback, ¿vale? Ya está. Eh, bueno, el dólar index, ¡ay, Dios mío! Ha estado cayendo a lo largo de todo el día. Vamos a cuatro horas, ¿vale? Y de repente, boom, ¡Bum! ¡Habla Bular! Empieza a recuperarse. Esta vela de cuatro horas y la siguiente... ¿Por qué? Porque lo que se prevé es que no sean tan, a lo mejor tan blanditos... ...o que empiecen a soltar liquidez... ...o que el 0.25 sea un 0.50... ...o ya veremos a ver. ...de momento es especulativo... ...¿vale? Porque esto es la primera reacción... ...vamos a ver qué pasa a lo largo de mañana que es jueves... ...y muy importante... ...pasado mañana viernes... ...las altcoins... ...¿qué ha pasado? Pues bueno, un poco de todo... ...bueno, aquí tenemos Kratos que se ha metido un 51% al alza... ...pero bueno, no es eh, una gran altcoin... Pero, bla, VRA, 12%, Cava, 970, Shiba, Shiba, 863. Ahora, Perico, Perico está muy contento, seguro. Enginecoin, 772, muy bien por Enginecoin. Y además lo estaba haciendo bastante bien eh, contra el, el Bitcoin. Y bueno, y a partir de aquí, pues ya son movimientos más chiquinines de mantenimiento. Poca leche más en verde y el resto, todo el mercado bastante, bastante rojillo. Eh. Vamos aquí, vamos a cambiar para ver las, las que están más negativas. Bueno, Atlas, FA, los Titan Arena, Matrix también está aquí 10%, Voxel 10%, GMT 10% aproximadamente, Neville también 880. Si hay algunas sufriendo un poquitito, ¿qué pasa aquí con las altcoins contra el Bitcoin? Pues rebotando algunas que no están portando mal. En Gincoin 880 también contra el Bitcoin. ...importante, ha estado subiendo bastante hoy... ...la tenía, porque esta mañana la he enfilando un poquito... ...porque después de hacer este pullback a la línea de tendencia... Eh, ...bueno, pues una pequeña entradita para recuperar algunos satosis por ahí... ...que está bastante bien... ...y es un esquema que tienen muchas... ...muchas de las, de las altcoins contra el Bitcoin están en este punto... ...empezando a romper algunas líneas de tendencia... ...que son bastante, bastante interesantes... ...bueno, quizás eh, sea el momento... ...en algunas altcoins contra el Bitcoin... De empezar a tomar posiciones y, y posiblemente en el canal VIP, los que estéis, los que hayáis renovado, pues podéis empezar, quizás empecemos a tener alguna, alguna señal, no muchas, ya sabéis que no soy muy amigo de, de muchas señales y mucho menos eh, en altcoins contra bitcoin, eh, pero sí que es que hay estructuras que se empiezan a romper, que son muy, muy interesantes, las algunas no son principales, son secundarias, pero sí que están muy, muy, muy bien. Uh, -Coin, por ejemplo es una de ellas yo lo digo para el que quiera de alguna forma seguirla y sobre todo viendo dónde está la dominancia de bitcoin vale, que tenemos un punto interesante y bueno a ver si llega a tocar 44 si estrujamos un poquito esa estructura y a partir de ahí a jugar bien dicho esto poco más que añadir eh, bitcoin está en esta en su. en su lucha eh, si nos echa de aquí y este, bueno, pues esta especie de Bar Simpson invertido que hemos hecho nos lleva eh, otra vez a la zona baja, otra vez a la zona de 18.600, no sería malo, pero bueno, yo creo que 19.600 en la línea de tendencia sería lo ideal para rebotar a otra vez la zona de 22 y pico, a ver si la, si la conseguimos coger, y si no, pues bueno, eh, hemos estado en beneficios en los cortos, yo no los he vendido, no los he vendido todavía, porque yo esperaba la línea de tendencia y sigo esperándola, y no los pienso vender hasta que lleguen ahí, por lo menos en esa operación, ¿vale? Es una operación de futuros, de cortos, bueno, pues eh, ya iremos viendo a ver si, si conseguimos rascarle algo. Y como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, y por supuesto, por supuesto, que la paciencia os acompañe. Chao, chao.